Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. El día de ayer, para mí, 22 de junio, eh, llegó una delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a Vigo, Estado español. Descendieron y comenzaron una gira que va a durar un tiempo indeterminado, pero como mínimo tres meses, que a la cual se irán sumando delegaciones de diversos movimientos de México, de Morelos, de Chiapas, además del ZLN y de otros colectivos del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno. Y Llegaron y fueron recibidos por un grupo de, de, de gaitas de Galicia, hubo danzas, hubo intercambio, hubo un pequeño acto, habría unas 400, 500 personas y se habló en lenguas de lo más diversas se habló en castellano por supuesto, pero se habló en Tojolabal, lengua maya, se habló en otras lenguas mayas, se habló en gallego, en catalán, escuché que se hablaba algo en francés, en italiano, de gentes que habían ido de otros sitios, y me inspiró a pensar qué interesante que en ese espacio se intercambien lenguas no hegemónicas, porque está el castellano, que es una lengua hegemónica, pero están lenguas mayas, y están las lenguas que en Europa han sobrevivido también a cinco siglos de dominio del capitalismo hegemonista, el gallego y el catalán entre ellas. Y además lenguas como el catalán que se han ido abriendo paso, el euskera también se habló en euskera, en vasco, eh, lenguas que han resistido y en las últimas décadas se han reposicionado y han crecido en cuanto a su, a su capacidad de que nuevas camadas de jóvenes aprendan la lengua. Y esto me parece bien interesante y bien importante, porque como dice la lingüista mixe de Oaxaca, eh, Yasnaya Aguilar, la lengua es un territorio también. Y el hecho de que se estén hablando lenguas no hegemónicas, lenguas no estatizadas, no reconocidas y apoyadas por los estados, es bien importante. Como cuando en Colombia se, se habla en, en Nasa, ¿verdad? en nasa creo que se llama, eh, o en Mapurungún, en el sur de Chile, eh, que las jóvenes y los jóvenes reproduzcan y aprendan esas lenguas, que la etnia sea capaz de expandir el universo de personas que hablan es bien importante. Y en este encuentro en Vigo se prefiguraron también esos diálogos en diferentes lenguas. Esto es muy importante. Así como hablamos en los y en las y algunos en les, ¿verdad? El hecho de que podamos comunicarnos y entendernos con traducciones o con, o con intercambios lentos según la lógica de acumulación del sistema, también es bien, bien interesante. Otra cosa que quiero reflexionar es que la persona primera de la delegación que baja y toca suelo europeo, re, renombra Europa con un nombre en Tojolabal, que en español significa eh, tierra insumisa, Europa tierra insumisa. Y qué interesante que en diversos continentes podamos tejernos los insumisos. Esta persona que baja con el nombre Mari José, es trans. Y el hecho de que los zapatistas devuelvan o invadan Europa, entre comillas, y que la, la persona primera de portavoz sea una, un, indi, un o una indígena trans, me parece que tiene un simbolismo muy fuerte. Eh, ustedes nos llevaron las carabelas, la cruz, la espada, y nosotros les devolvemos indígenas trans. Porque también la imagen estereotipada de lo indígena en Europa es una imagen casi que con plumas, este, como la televisión, ¿verdad? Eh, identitaria, cerrada, ¿no? Y indígena trans está marcando otra cosa, ¿verdad? Indígenas, diría yo, no sé si decir modernos porque puede ser un insulto, pero indígenas que devuelven algo distinto a lo que nos trajeron, ¿verdad? Este, me parece que es un mestizaje hermoso y potente. ¿Y esta gira qué pretende? ¿Qué van a hacer en Europa? Bueno, yo no lo sé muy bien, pero por lo que estoy leyendo y lo que estoy hablando, hay un desafío que tenemos los sectores populares, los que luchamos contra el sistema, muy fuerte. Hay muchas luchas, ¿verdad? Hay luchas en México, en Colombia, en Chile en Europa, en Asia, en África. Y lo que sí sabemos es que un grupo solo, un sector social solo, obreros, mujeres, indígenas, afros, no podemos. Que hay múltiples. La, la gira esta la apoyaron más de mil grupos europeos. Hay algunos grupos muy chiquititos de 10 personas, ¿no? Pero bueno, la apoyaron más de mil grupos. Si uno tuviera que pensar cuántos grupos se activaron en estos dos meses en Colombia, eh, son cientos de grupos, ¿verdad? Si uno va sumando y sumando, cientos de grupos. Uno va a Puerto Resistencia, por lo que yo he leído, o a alguno de los espacios donde hay... bueno, Y ahí hay decenas de grupos, ¿verdad? De jóvenes, de barrios, eh, pandillas, grupos de arte, de música, de no sé qué. Entonces aquí hay un gran desafío. El primero, conocernos. Si no hubiera estado estos puntos de resistencia, estos lugares de encuentro... Eh, uno miraría desde fuera una masa amorfa, pero la, la verdad es que esa masa, esa multitud, está integrada por muchos diversos y pequeños colectivos que no nos conocemos y no nos reconocemos. Entonces, qué interesante que podamos conocernos. Ahí Felipe, en este número de desde abajo, cuenta algo que sabíamos, pero lo cuenta en primera persona, que en Puerto Resistencia hay... Eh, grupos, eh, barras bravas del fútbol, de clubes que normalmente se odian, se ven con la camiseta y se pegan. Y aquí conviven frente al esmad, ¿verdad? Esto es muy interesante. Y conviven edades diferentes y géneros diferentes y colores de piel distintos. Entonces, vernos, reconocernos, compartir, ese es un primer paso bien importante. El segundo paso, ¿cómo articulamos? Todas esas diversidades y resistencias. No sabemos. No sabemos. Porque lo que sí sabemos es eh, meterlas en un formato político sindical, vertical, con un comité central arriba, con un comité de paro, pero ustedes ya lo han experimentado. ¿A quién representa el comité de paro? No a estos jóvenes. No a las chicas y los chicos que están en los puntos de resistencia. Entonces... Articularnos de una manera no jerárquica, de una manera no piramidal, de una manera estable, pero diversa, horizontal, que respete la, la, la característica de cada quien, es importante. Yo sé que los jóvenes de los puntos de resistencia no quieren que nadie los mande, y tienen toda la razón. Justamente no queremos que nos mande el capitalismo, que nos mande nuestro padre, que nos mande nuestra madre, que nos mande el cura, que nos mande el policía. Tampoco queremos que nos mande el revolucionario, ¿verdad? Entonces, esto es todo un desafío para el pensamiento crítico, para la práctica emancipatoria. No sabemos cómo hacerlo. Y yo creo que en estas experiencias, ¿cómo se empieza esa articulación? Se empieza en que tú me cuentes lo que estás sufriendo, tú eres un grupo de personas desplazadas del Pacífico, eh, afros. Bueno, Tus dolores, como desplazados, como negros, como oprimidos, y yo te cuente los míos, en donde vivo, en donde trabajo, en donde, lo que hago. Y seguramente nuestras, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras opresiones, son distintas, pero pueden dialogar. En el sistema cotidiano no pueden dialogar. ¿Por qué? Porque el sistema nos ha acostumbrado a que tú eres A, tú eres B, tú eres C, clasificarnos. Fíjense que uno de los relatos de Felipe dice, o de otros, dice, aquí están en el punto de resistencia los grupos 1, 2 y 3, ¿no? esa clasificación que hace el Estado por, por ingresos. ¿Y qué diferencia hay entre el 1 y el 2? Y entre el 2 y el 3 si pueden estar juntos, pero el sistema se para. Otra cosa son los estratos superiores que se aliaron con la policía. Entonces, estamos aprendiendo, y yo creo que tiene que ver con Cali y con la gira zapatista, podemos meter esas cosas en un mismo universo de comprensión y de iluminación, estamos aprendiendo a cómo articularnos, a cómo ir adelante adelante sin reproducir las lógicas del sistema, las lógicas verticales, que son lógicas coloniales, patriarcales. Castoriadis decía, o tenía una iluminación del capitalismo, es una multiplicidad de pirámides, la familia, el trabajo, el cuartel, ¿verdad? el hospital, Entonces son pirámides todo, y esas jerarquías son funcionales al sistema. Entonces, una vez que hemos aprendido que no va por la vía del partido, no por teoría, porque lo hemos experimentado, que no va por la vía del Estado, porque lo hemos experimentado, entonces estamos viendo esa, esa, ese proceso que estamos actualmente en él de cómo articular las diversidades. Y eso es un aprendizaje que creo, creo que nos llevará mucho tiempo, capaz que nos lleva la vida, pero vale la pena estar en estos procesos de aprendizajes colectivos de experimentación colectiva porque es para seguir avanzando en la lucha contra el sistema muchas gracias